Doctor Luis Peña Núñez Luis Peña Núñez ya había estado Acá en este programa eh, Viene en compañía de Armando Polanco, de Armandito Póngame ahí la Póngame ahí el, la, la foto que le enviamos eh, la cosa. Ahí está el Doctor Polanco Que está Aspirando junto con el Doctor Luis Peña Núñez, quien aspira a la presidencia Y Armando está Aspirando a la vicepresidencia del Colegio Médico Dominicano a nivel nacional. Este, este es el equipo o parte del equipo que presenta esta plancha. Así es que gracias, Armando, por traernos al doctor Peña Núñez y vamos a conversar con Peña Núñez. Adelante, buenos días. ¿Cómo está usted, doctor? Con todos los eh, televidentes que están ahí y sobre todo con este equipo, un gran equipo que tienen hoy aquí. Sí, gracias. Cómo no. eh, gracias. Buenos días. ¿Para cuándo están programadas las elecciones no. del Colegio M Médico? Miércoles 10 de noviembre. Ok, de o sea, este dentro de unos meses. Par sí de meses. Es. Entonces, la, la, par, la plancha que usted eh, encabeza, ¿qué virtudes dice usted tener para que en los médicos dominicanos así le apoyen en esta etapa? De, esa, de ese gremio. Saludar desde aquí a todos los médicos de esta región norte y del país, porque este un, es este un canal que también sí. se puede sí. ver sí. a nivel nacional. Así es. Eh, Este es el mejor equipo, sin duda. Está compuesto con, con personas, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís. Tenemos al doctor Armando Polanco, el doctor Marco Bonilla, así otros médicos destacados que apoyan esta plancha y esta es la plancha que garantiza el progreso que garantiza la modernización y es la plancha que está compuesta y que y representa a la, esa nueva gran mayoría. Esta plancha la representa, sin dudas, sin temor a equivocarnos. Doctor, Porque, sí. eh, el Colegio Médico Dominicano, uno entiende que debería ser ese, ese órgano de seguimiento, ¿verdad?, a la salud, a los procesos. Eh, pero yo no veo en los últimos años que desde el colegio dominicano se promueva la ciencia como tal, por ejemplo, el seguimiento a los procesos, eh, por ejemplo, ahora es el caso de la, de, la, de lo de la vacuna, eh, que vemos que se toman como decisiones como muy, muy a la ligera, eh, y, y parte de eso es el, el, lo de la tercera dosis, que no vi ningún tipo de, de confrontación, no vi ningún tipo de reclamo de parte de, del gremio, eh, ¿Qué piensan ustedes hacer para cambiar esto? Bueno, desde el punto de vista científico, el colegio médico tiene organismos uh -huh. que regulan la ciencia. Lo que pasa es que eso no se publicita. Eso lo saben los médicos. Están las sociedades médicas especializadas, cuya misión es esa. Y nosotros cumplimos cabalmente eso. Los médicos, todos los médicos, de las especialidades, los no especialistas, los médicos generales que son la mayoría, todos tenemos la oportunidad de, de, de, de, de, de científica. Desde el punto de vista del colegio de médico como, como tal apoyamos esta, esta moción de la tercera dosis como colegio médico. Eso se estudió, se discutió en la Junta y se discutió en las sociedades especializadas. Pero, que, sin embargo, no hay evidencia científica claro. de eso, entonces sería como, como ir a la cieguita, ¿no le parece? No, no, no. Lo no. que hay que comprender un poco lo que es el sistema inmunológico. Entonces, cuando nosotros tenemos los conocimientos de cómo actúan las vacunas, podemos entenderlas. O sea, si nosotros venimos aquí a decirle que una tercera dosis no es conveniente, no es prudente. Ahora bien, siempre hay conjeturas entre unos que te están a favor y otros que están en contra. Y además, también hay que reconocer, hay una, una vacuna, por ejemplo, del tétanos. Te ¿Sí? sinocula el tétanos y tiene que dar su refuerzo posterior. O sea, ¿Sí? o sea, es lo mismo, las vacunas tienen esa función. Pero bueno, hay autores que, que coinciden con que sí, que es viable, otros dicen que no. Pero aún es muy reciente, sobre todo, de hablar hasta de, la, de una enfermedad que apenas tiene dos años de, de descubierto. O sea es, que precisamente es, por eso. Es, es reciente, Antes. pero ya hay vacunas y hay desarrollo científico. No es lo mismo, está, está, estamos en pleno siglo XXI, donde la modernidad y la tecnología trasciende, sobre, sobre los estudios de la ciencia, o sea, ayuda a la ciencia. ¿Y no cree usted entonces, que ese, ese avance científico es lo que nos debería permitir a nosotros no, no ir al empirismo, sino utilizar la ciencia no, como base? No, no, es que el sistema inmunológico de cada individuo actúa diferente. Por eso hay que conocer esto. Hay personas que se han puesto dos dosis y padecen la enfermedad, porque su sistema inmunológico es débil. Y también hay vacunas cuyo, cuyo porcentaje de efectividad como es, por ejemplo, es menor. Entonces, lo que significa, lo que nosotros llamamos, yo soy un anestesiólogo, dosis efectiva. La dosis efectiva para inmunizarse, ese individuo está por debajo de lo que él necesitaba. Entonces, viendo desde ese punto de vista, varía. El sistema inmunológico es un sistema bastante complejo. Yo no soy quizás el más idóneo para hablar de eso, pero soy médico y tengo conocimientos al respecto, básicos al respecto. Doctor, Doctor, mira, escúchame, sí, eh, antes de que usted viniera a la entrevista, como yo soy, soy, lo que soy abogado, aunque hacemos comunicación y, y tenemos una especie de, de información general, nos preocupa, no sé, y me gustaría saber de usted si ha percibido lo que nosotros, la población, hemos percibido. Que en los últimos semanas y o meses, hemos hemos nos hemos enterado de muertes por infarto y han estado vacunados. sí y, y gente que no sabíamos que padecían ninguna afección cardíaca. Eso es relativo. Eso le ha llamado, la, no le ha llamado la atención. Sí, el COVID, los que padecen la enfermedad COVID se ha asociado a múltiples patologías o enfermedades. Sobre todo, pero la, el infarto es una de las enfermedades el eh, mayor número de muertes a nivel mundial, o sea, no se descarta infarto de miocardio, es una enfermedad frecuente, o sea, no es una enfermedad nueva. que se asocia o no al COVID? Bueno, hay que ver si se descuidaron o no, porque hay unos factores sociales que intervienen en esta situación. Mire, ahora mismo la obesidad ha ido en crecimiento, vemos las personas que con esta pandemia han engordado, no hacen ejercicio, y todos esos factores también influyen. Pudiera usted, por eso digo es que es un estudio amplio de doble ciego, un estudio tanto retrospectivo como prospectivo y ver los cambios que han, que han estado. Venir, o sea, yo decir de aquí que si se asoció o no, porque siempre ha, ha, ha habido enfermedades tromboembólicas, eso es una enfermedad frecuente, y las enfermedades cardiovasculares son frecuentes, o sea, que eso no ha desaparecido. Pero, la que la no pandemia... que lo hemos sacado de su proyecto de visita, que era promover su candidatura, sí. pero eh, no nos deja... Eh, eh, bueno, el, no, tema, no, el no. tema que está muy latente y uno se preocupa sí, claro. y ustedes como colegio médico creo que tiene que ver mucho con la capacidad de conocimiento que usted tiene yo pienso que también ha, ha sido la carencia de ejercicios eso también ha sido preponderante sí. sobre todo cuando usted se enferma el sistema se altera globalmente eso es frecuente y eso es normal cualquier enfermedad discapacitante eh, momentánea o sea temporal o no o sea, que esos factores yo pienso que también hay que estudiarlo, que no solo es que la enfermedad produce X. Aunque se ha asociado la enfermedad a, a tromboembolia, pero todavía es muy joven uno decir sí. si ese es realmente el factor okay. determinante en ese sentido. Bien, ¿cuáles son, a su juicio, volviendo al tema que lo trae a usted acá, <ríe> sí, ¿cuáles son a su juicio las debilidades, digamos, del Colegio Médico Dominicano como gremio, ¿Y qué usted pretende enfrentar una vez llegue a esa posición? Lo primero es la tecnología. Yo pienso que el Colegio Médico tiene que ser un tanto más tecnológico, pero para usted hablar de tecnología tiene que tener conocimiento de tecnología. O sea, yo sé lo que es un smartphone y yo sé lo que uso por aquí, qué plataformas uso y qué aplicaciones uso. Nosotros somos lo, los precursores o los cofundadores de una, de una app que está en funcionamiento del Colegio Médico Dominicano. Lo segundo es el fortalecimiento a nivel nacional tiene que tener un presidente con la capacidad de poder estar en todos los lugares y, como, y eso lo usa la tecnología, hacer videoconferencias, videoreuniones y, y, y visitar las, las filiales de forma tal que usted sepa qué está pasando en cada médico. y Eso es parte de nuestras propuestas y nuestro proyecto. Aparte de seguir buscando lo, las, las reivindicaciones que siempre faltan. Y el día que dejen de faltar hay que inventarse una para, para estar mejor. Yo pienso que el individuo tiene que movilizarse y la sociedad tiene que ser adquiriente de mejores beneficios económicos para que la sociedad sea más fuerte. Y si copiamos de, de sociedades eh, que son influyentes, como las sociedades europeas, el dinero debe ser influyente. Yo creo que y el médico de hoy en día, el médico dominicano está carente de recursos. Hoy en día la gran mayoría, que eso es lo que nosotros representamos, no tiene empleos, a nivel privado las cosas se sitúan un poco difícil, la pandemia ha golpeado de forma negativa a la economía de los médicos y la economía social, y todo eso nosotros entendemos que es prioritario buscar mejoras, hay muchos planes, que no vamos a decir por aquí para que la competencia tampoco lo vaya a copiar, porque también uno tiene que, que defenderse, pero en generalidad... Defenderse del plan. De, claro, yo. y fortalecer las estructuras a nivel nacional y sobre todo a la sede central. Efici siendo más eficiente en, el, en los aportes que se le damos a los médicos, tanto en lo científico, en lo cultural, como el médico que no tenga que ir a Santo Domingo a buscar nada porque ya usted se toma una muestra en cualquier laboratorio y usted lo tiene en su smartphone, usted compra un carro por aquí, pero usted tiene que conocer. Si usted no conoce de eso, lamentablemente, usted no sabe hasta dónde va. Doctor, una, eh, con el perdón, usted mencionó una app. Eh, ¿qué, ¿Qué hace esa app, esa aplicación? Eh, nuestra app está disponible tanto para Android como para iOS. Y el sistema es porque usted pueda desde ahí solicitar lo que usted necesite. Y por ahí hay respuestas que usted puede obtener e imprimirlo en su casa con una impresora Wi-Fi que hay muchísimas. Sí. Y eso, y usted tenga una mejor interacción con su colegio médico y el colegio médico con sus agremiados y/o colegiados. O sea que básicamente es para para, para miembros del, miembro del gremio, para miembros del gremio y una página actualizada que vamos a colocarle muchísimas cosas. Perfecto. Que por, por motivos de como anteriormente lo dije sí. no queremos que sí. nos copien. Oh, perfecto, <risa> lo Doctor, los, los partidos políticos procuran tener el control de los gremios. No sé para qué. Procuran pero... o lo tienen. No, no, no lo procuran tiene. siempre, procuran. El colegio Médico. Eh, ¿Usted pertenece a algún partido, alguna no. corriente? No. Nosotros somos independientes. Siempre... ¿Representaría ya como presidente somos... de, del colegio algún partido igual indep... del gobierno, al PLD, no. a la Fuerza del Pueblo, al PRD? No, no. nosotros somos independientes. De hecho, a nosotros, no, a todas esas fuerzas nos apoyan. Hay coaliciones de esas fuerzas que nos están apoyando. El Colegio Médico nunca debe, es como reza eh, la bandera y, y algunos argumentos propios de la patria. Nosotros no podemos ser esclavos de nadie. El gobierno no está para pelear, pero tampoco está para ser genufleso. Y nosotros no somos así. Y pueden buscarnos a nuestros médicos que nos están observando. Google, y ponga Luis Peña Nuñez, Colegio Médico Dominicano. Vaya a la sección de noticias que se encuentra exactamente en el medio y ahí nos conocerá. Nosotros no transigimos. Nosotros somos médicos y mi, mi partido se llama Colegio Médico Dominicano. Y... Hemos votado por todos los partidos, nosotros teníamos mucho que no votábamos y entendemos que quienes nos representa son los médicos porque lo único que yo seré toda mi vida hasta que me muera es médico. De los partidos usted salta de uno a otro pero médico usted no se puede cambiar y en eso estamos claros y somos convincentes de que tenemos que procurar que el colegio médico sea más Entonces, fuerte. ¿Qué plancha es la que usted encabeza? Llevamos una plancha que nos apoyan varios movimientos pensamos que es la mejor plancha porque representamos, como decía anteriormente, a la gran mayoría, a esa gran nueva mayoría, y es una, una plancha que va a dar sus frutos y la, en este noviembre. Hay boletas, como estamos acostumbrados. Sí, habrán boletas. quiénes son los, los árbitros? ¿Quién, arbit, eh, ¿Quién es que hace la, el arbitraje del proceso de eleccionario eh, en su gremio? Sí, está la comisión... Electoral. electoral central, así se llama que tiene independencia autonomía no, no, no, es, no tiene que estar bajo la sombra de nadie ya se eligieron el año, este año y ellos son los que llevan los comicios y no hay fuerza en el colegio médico que pueda eh, controlar eso porque sería una violación atroz de, de, de hacia los, nuestra carta magna que es el colegio, la ley 6803 Doctor, de tres de médica usted ha dicho, escúchame Francis uh -huh. Una preguntita. De, de, capciosa com, Sí, capciosa. No hay problema, adelante. Usted ha dicho que no pertenece a ningún partido político. Entonces, ¿ha sentido usted la presión de los candidatos que sí pertenecen a partidos políticos? Por ejemplo, aquellos que dicen: mira, si ganamos como tenemos el poder, te vamos a nombrar aquí, vamos a nombrar allá al no, colegio médico, los médicos no son tontos los médicos no son gente que Pero, que pero la, ha sentido usted esa presión siempre que? los políticos buscan ser eh, y estamos abiertos a que nos apoyen todos los partidos políticos le podemos decir desde aquí, desde aquí desde aquí <risa> le decimos a todo el partido político a todos que esta es la mejor plataforma que esta es, es la mejor estructura para que nosotros, para que los médicos puedan tener un luchador y unos luchadores como es el doctor Armando Polanco, como es el doctor Marco Bonillas aquí, como es el doctor eh, José Domínguez en la región norte, que es nuestro regional norte que también nos acompaña, que está por ahí y así sucesivamente tenemos una, una estructura creciente y una estructura que va creciendo y nosotros representamos esa bueno, la mejor En option. compañía del doctor, sí. del doctor Peña Núñez está el doctor Armando Polanco. Démele un camarazo ahí. No, no vayan a darle con la cámara. No le den con la cámara. <risa> sí doctor Armando Polanco. Está con nosotros Amigo en el nuestro. estudio acompañando sí. a su candidato a la presidencia al CMD, el doctor sí. Armando Polanco, quien es candidato a la vicepresidencia. En esa plancha. Así es. ¿Cómo están es los números? El tiempo aquí? es ahora, dice. El bueno, los números nos, Gracias, nos... Entendemos que estamos en primer lugar. Eso es obvio. Yo pienso que, que representamos a esa inmensa población votante de médicos, no solo los jóvenes de edad media, y los médicos un poco más aventajados en edad. Y nosotros representamos esa corriente, esa corriente de, de poder a nivel social que nos representa a los médicos que más laboramos. Bien. Y ese está aquí, en este, en este espacio. Bien, así es. Gracias, Gracias a ustedes. Bueno, doctor, si al final quiere usted, ¿verdad?, este, un mensaje o... Pues vamos a... Es este el momento. Decir ¿Sí? que tendrán un buen regional, que es el doctor José Domínguez, tendrán un gran vicepresidente, sobre todo de esta gran provincia que es San Francisco, la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, como lo decimos nosotros, que es el doctor Armando Polanco. Así que tendrán buenos representantes y decirle a los médicos que hay que ver el pasado para no copiar lo malo y ver las cosas buenas para seguir hacia adelante. Y eso está garantizado en esta plancha nacional. Muy bien, bien, pues gracias doctor. Muchas gracias por acompañarnos, era el doctor Luis Peña Núñez, quien es candidato a la presidencia del Colegio Médico Dominicano, ahora en noviembre, ¿verdad? Eh, así es que eh, auguramos eh, mucha suerte doctor, y al mando Polanco también, porque va como candidato a la vicepresidencia en esa planta.